En este laboratorio, precisamente nosotros atendemos eh, lo correspondiente a la área de salud animal y temas de inocuidad alimentaria. ¿Cómo se demuestra la capacidad de los laboratorios de LIPSA? Eh, hoy en día, eh, a nivel global, ¿verdad? los laboratorios como, como estos, en el que estamos ahorita, que es un laboratorio de ensayo, sus actividades están totalmente soportadas. ...por el cumplimiento de una norma ISO, que es una norma internacional, que es la norma ISO 17025, en su versión 2017. ¿Qué te digo con esto? Eh, los laboratorios que tienen la intención ¿verdad? de demostrar competencia técnica de sus actividades que tienen eh, compromiso con sus usuarios, con sus clientes, como le queramos denominar, de generar confianza en sus actividades, de generar confianza en los resultados que, que se están emitiendo. Entonces, eh, estos laboratorios han, han eh, soportado sus actividades en los requisitos de, de, de esta norma internacional, que es la ISO 17025. ¿verdad? Esta norma cuenta con una serie de requisitos, exactamente 220 requisitos, que los laboratorios deben de eh, demostrar su cumplimiento y esto lo hacen eh, implementando un sistema de gestión de la calidad. En ese sistema de gestión de la calidad, nosotros desarrollamos toda una documentación, básicamente, eh, en la cual se soporta el cumplimiento de estos requisitos. Requisitos que, que van desde, desde los elementos ético, ¿verdad? Ético, porque así lo establece. Por ejemplo, el requisito 4 de esta norma, que es el primer requisito auditable, eh, tiene los requisitos correspondientes a la confidencialidad y a la imparcialidad ¿verdad? de las actividades que se desarrollan dentro del laboratorio. Entonces, desde esos elementos que son éticos, requisitos éticos, eh, ella establece eh, eh, qué es lo que debe de hacer un laboratorio para demostrar que evidentemente sus actividades son imparciales, o sea que no hay ninguna presión externa ni interna que esté poniendo en entredicho las actividades que realiza. La importancia de contar con, con este sistema de gestión de la calidad es que los laboratorios voluntariamente eh, deciden implementar este sistema de gestión de la calidad. Y cuando te hablo voluntario es porque estas normas eh, que, que te mencioné la ISO 17025 no es una norma obligatoria es una norma voluntaria aunque en el proceso de, de cumplimiento de requisitos a nivel internacional ya se ha establecido cómo se va a hacer ¿verdad? entonces eh, el personal que viene es instruido en esa normalización que ya tenemos establecida, y entonces esto asegura de que los resultados eh, mantienen una línea, ¿verdad? una línea en la cual también somos capaces de poder identificar cualquier desviación que se pueda presentar en la marcha analítica. Eh, al final, nosotros no solamente el hecho de fortalecer al personal, el hecho de determinar la metodología que se va a realizar aquí adentro junto con los equipos y los materiales que se utilizan, también nosotros fortalecemos dentro de un requisito de la misma norma el tema de las instalaciones y las condiciones ambientales. ¿verdad? Este laboratorio es un laboratorio de bioseguridad 2, ¿verdad? Eh, en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades y como tal también damos cumplimiento a, a, la, a, esa, a las condiciones ambientales que deben haber dentro. Y pues nosotros también este, eh, cumplimos con, con ese requisito. De hecho, para estar acreditado tenemos que cumplir los 220 requisitos de esta norma tenemos que cumplir los requisitos que establece el organismo que acredita a los laboratorios. Ellos son los que nos auditan, eh, ellos son los que verifican, es una tercera parte la que lo hace, no somos nosotros, eh, lo hace, vienen al laboratorio y ellos eh, pueden eh, comprobar in situ de que nosotros cumplimos con todos los requisitos que ellos han establecido para los laboratorios que solicitan acreditación. Esta acreditación esta acreditación tiene un reconocimiento mundial. ¿Por qué? Y esto, esta es la importancia, ¿verdad?, de que los laboratorios oficiales de LIPSA estén acreditados. Tienen un reconocimiento mundial porque eh, esto permite que los productos que son analizados dentro de los laboratorios de LIPSA, esos resultados puedan ser reconocidos a nivel internacional.